Hemos aumentado efectivos de Guardia Urbana, hemos aumentado 12 millones de euros las horas extraordinarias de Guardia Urbana y Guardia Urbana ha aumentado un 15% sus detenciones básicamente de hurtos, que es el principal delito con mucha diferencia en la ciudad. ¿Qué ha pasado? Pues tenemos un déficit de Mossos de Escuadra que arrastramos de hace muchos años, que lo dicen los propios Mossos de Escuadra. Nos ha costado mucho que la Generalitat nos respondiera. En cuanto hubo nuevo gobierno de Torra, inmediatamente antes que con Torra yo me reuní con el conseller de Interior porque nosotros ya teníamos ese aumento de los hurtos y para nosotros era una prioridad ponernos a trabajar eh, cuando me reuní con el conseller de Interior la verdad es que la respuesta no fue buena me dijo que no hacían falta mosos de escuadra y que mm, no, no me iba a dar esa respuesta y que poco se desentendía del tema y que era problema nuestro pasó el verano, el verano nos dio la razón porque la subida de hurtos yo creo que fue amplia y notoria eh, ...y después del verano, pues hemos estado hablando con los responsables de Mossos... ...con quien siempre hemos colaborado muy bien a pie de calle, Guardia Urbana y Mossos de Escuadra... ...han trabajado bien, pero hay una falta de recursos, entonces ahora sí que el Consejo de Interior... ...pues ha cambiado la interlocución y ahora sí mmm, funciona mejor la coordinación... ...se han reorganizado los dispositivos para que estén más presentes, sobre todo en Ciudad Bella... ...porque uh -huh. los, los delitos están muy concentrados ¿no? en, en el centro de la ciudad... ...también asociado al turismo y a las expectativas del turismo... Entonces, bueno, ahora hemos hecho una, una gran macrooperación ¿no? que es fruto de una investigación de mucho tiempo con el tema de los narcopisos, del tema del narcotráfico, que es otro de los grandes temas de seguridad que nos preocupan.